Juan David, cuéntame sobre el futuro de Punto Link, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? Es, no sé hablar de futuro, es muy difícil porque nosotros dependemos mucho de, de, de algunos clientes, ¿cierto? Uh -huh. Y de la misma televisión. Y la televisión, como es pública, cambia de gobierno y puedes no estar o puedes estar en Punto Si no hay televisión, sería una empresa muy chiquita, pero ten, la tenemos absolutamente clara, seguir haciendo historias. Eh, universales, populares, entretenidas, eh, entonces el futuro de puede ser muy incierto a nivel empresarial, porque podríamos ser una empresa no muy grande sino pequeña, pero eso, todo apunta a la siguiente cosa, queremos estar presentes en la, te en la televisión digital, la televisión digital donde tiene, no solo tiene videos, sino audio, sino chat, sino entrevistas, sino encuestas, la televisión multimedia. Entonces nos estamos preparando, por lo menos estamos, yo estoy insistiendo y aprendiendo mucho de la transmedia, de la crossmedia, del docu -web, porque es donde se está experimentando la forma de narrar que va a tener la televisión del futuro. Entonces, punto Puntolín, sí que sí, no sé de qué forma va a estar haciendo televisión en el futuro y vamos a hacer la gente que sea capaz de narrar como los televidentes del futuro quieren que le narren. Espero que sea así. De repente, eh, ese futuro está en transmitir por los Google Glass o algo así, ¿no? Inclusive yo quiero tener una Google Glass para grabar toda mi vida, ¿cierto? Pero, ¿cómo sería que, por, como realizador de televisión, podríamos usar una Google Glass y poncharla al aire? Pero, ¿cómo hacemos esa trama y ese drama? ¿Cómo escribimos los guiones? Todo eso lo pregunto porque está en duda, hasta los mismos planos. ¿Cómo hacemos planos para smartphones? Son los mismos planes que hacemos para la televisión, la, la respuesta es no. Te tenemos que hacernos la pregunta, es cómo, cómo narramos, cómo escribimos, cómo disparamos. El reto para los realizadores de televisión, los realizadores de historias, está muy interesante. Y yo creo que, que va a ser de los primeros que va a estar ahí haciendo esa televisión del futuro, voy a ser yo, porque desde hace 10 años me estoy preparando para eso. Bueno, suerte. Gracias.